Bueno, yo creo que el presidente como que está un poco de mente, tiene para malos, malos asesores. Claro, porque es que después de la, las de la que estar los cuartos, dime, ¿cómo no va a mantener a los muchachos? Dime, hasta las 11, sin en el día que están atracando. Si usted mira, si usted mira, si usted mira, todos los atracos que suceden es de día. El presidente y Chubás que no, no, tienen, no tienen mente, ni oído ni nada de eso. Es, es de día que atracan. Debe, ser, debe haber más potoyaje, pero claro que sí. Aquí uno pila de horas sin ver policía que pasa por ningún lado. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay muchos padres de familia que en horas de la noche es que pueden trabajar para poder buscarle el alimento No estoy de acuerdo, no abuso. Esa medida que yo tomaron está mal porque que en realidad de noche que están los cuartos y más para nosotros como para el familia, somos motoconjos, no tenemos otro trabajo, ¿me entiendes? es lo que tiene que tirar más patrullaje, para la calle, poner los retén que lo quitaron, que por eso es que están nosotros, los dos los quitaron que poner los retén y los policías trabajan, más policías para la calle si hay un motor con motores de control, si así que ellos se pongan su comida ¿estás de acuerdo que se prohíbe el tránsito de motores por la suerte de la noche? ¿por qué razón? estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ¿por qué razón? Por, menos delincuencia claro ¿por qué razón? Pero tú no estás viendo todo, todo el accidente que hay, mayormente son los motoristas que los hacen Claro que sí. ¿Por cuál razón? Oh, mi hermano, así se disminuirían los atracos. La mayoría de los atracos ocurren con dos personas en un motor. A mí me han atracado dos gente en un motor a las nueve de la noche. Entonces yo estoy de acuerdo que se tomen medidas drásticas. No son agradables para todo el mundo porque es un medio para buscar dinero, pero hay que tomar medidas para frenar eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué no? Porque si una persona, si hay dos ¿no personas si que trabajan en un sitio lejos por ahí, Están si los dos juntos a las 11 de la noche, ¿cómo va a ver? Al otro va a dar votado Eso yo lo veo mal. Ahora, que tienen que poner su gente, no, que no tengan que poner niña, que los delincuentes, es lo que tienen que ¿tiene? arreglar. Más, más, más policía en la calle, mira. Eso es donde le cae. Queremos más policía en la calle, pero eso eso, eso eso yo lo veo como algo estúpido. Eso no va vale, a resolver no vale nada. Nada le vale, no va vale. a resolver. Después de las 11 de la noche, vamos un abusador. ¿Y cómo nos va a buscar los cuartos? Si no hay nada, imagínate ahora, y que después de las 11. Es que ella lo que quieren es que salimos a otra calle. Y nosotros queremos trabajar horadamente. No queremos hacer lo malo. trabajar Dime tú. Ni en los puntos ni nada. Esto está limpio aquí. ¡Ay! Yo no he visto un policía. ¡Ay! Yo no he visto un policía Pero... cruzando por aquí. Dime tú. La realidad. Eso es una sinvergüenza en realidad. Porque el que es delincuente, ellos, saben que, ellos mismos saben cuáles cuál son los delincuentes. Ellos saben. Ellos tienen que poner ni prohibir ni a nadie. Porque ellos saben muy bien. ¿Cómo está la calle ahora mismo? Yo puedo salir con mi, con mi, con mi novio, con algo, con un piso o algo, ya, me agarran, ya estoy preso. ¿Por qué llega un puesto de eso? No estoy de acuerdo con eso, hay gente que trabaja. Hay gente que eh. trabaja y tienen que trabajar después de la voz. O sea, ¿tú, ¿tú entiendes que el gobierno que debe es tirar más militar a la calle? Sí. Tienen que, tiene que buscar otra manera. pueden, porque hay muchas personas que se buscan el pan de cada día y también el medio de transporte que ellos tienen. O sea, que no pueden. Está eso. ¿Está de acuerdo que prohíban el tránsito de motores a alta hora de la noche? Sí. ¿Por qué razón? Claro, claro que sí. ¿Por qué razón? Sí, porque hay que disminuir la mortalidad. La mortalidad de los motoristas hay que disminuirla. ¿Está de acuerdo? Deberían prohibirlo. ¿De dónde prohibirlo? Una por, por persona, está bien. Porque ya de que uno ve tiene no una vez sale corriendo. ¿Está de acuerdo que se prohíbe el tránsito de motores a alta hora de la noche? No, no, porque hay mucha gente que lo necesita todavía. No, no, que tienen que conchar porque lo necesitamos, lo ¿No necesitamos. de noche, miren, no hay transporte, hay, no hay, no hay que moverse. No, no yo no estoy de acuerdo. Hay motoristas que trabajan de noche. Y si le quitan ese medio ahí, después yo van, van el cogerullos. ¿Por qué razón? Porque yo ando en un motor. ¿Está usted de acuerdo que se prohíbe el tránsito de motores después de las 11 de la noche? No, no, eso yo no estoy de acuerdo por una sola razón. Que es, y los que trabajan de noche, que tienen el turno rotativo, van a decirle a los, a los dueños de la empresa que no van a trabajar porque está prohibido. Entonces creo que es una medida que hay que estudiarla mejor y buscar una solución porque también eh, la mayoría... Que de la delincuencia se maneja en motores. Esa, más, más, más seguridad y más controles sobre el asunto de los motores. ¿Que se prohíba? El tránsito de motores después de las 11 de la noche. Ah. ¿Por qué razón? Porque se disminuye un poco la delincuencia que hay. está de acuerdo que se prohíbe el tránsito de motores después de las 11 de la noche? Sí. Ah. ¿Por qué razón? Porque ahí se puede reducir más la delincuencia. No, no, yo lo que estoy de acuerdo es que el dinero salga a la calle a fluir, que no hay y está tocaro. La leche sube toda la semana, eso es lo que hay, que haga cuarto, que fluya el dinero para que se acabe esta robadería y esta vaina. No hay ningún peligro, usted. No hay ningún peligro. ¿Y si tú tienes que salir huyendo con un familiar tuyo un motor? hasta cómo tú lo vas a llevar? A tres media de la tarde me atracan a mí. ¿En un motor? En un motor andaban ellos. O sea, ¿tú estás de acuerdo que se prohíbe el tránsito de motor a la hora de la noche? No, es que los tiran a tu hora. Ya, tranquilo, claro, ¿no? ¿Por qué? Hay es que uno se va a su comida o él le va a dar trabajo a uno. Claro, después de las 11 de la noche, si uno concha, es uno uno se va a buscar la comida? Digamos que tiene que poner seguridad, pero no prohibirle a uno de que en su motor. la si uno si se busca su comida, digamos usted. No, no, que dejen que trabaje esa gente. pero lo dejen que trabajen? Bueno, mi hermano, pero porque tenemos que buscar una solución, porque es que uno anda asustado en la calle, mi hermano, cada vez que uno anda con un motor una buena persona que viene, de una buena persona no está chivo. No, no, no. ¿Y cómo comemos nosotros que trabajamos de noche? Yo salgo después de la silla, concha. Negativo, mi hermano. ¿Y okay. entonces cómo los padres comen y trabajan? Eh, ¿Tú, tú, ¿tú crees que el gobierno busca otra medida? Hay que buscar otra medida. O sea, eh, que, arriesen, que, arriesen, que arriesen, con los delincuentes, pero no con los padres de familia. a alta hora de la Ajá. Sí, estoy aquí. Eh, ¿Por qué motivo? Bueno, por el tigreaje que hay. Por el de, de que... Bueno, si es mejor para ellos y para otro mismo, Yo considero que sí Si nos quitan el transitar de noche Con el pasajero atrás ¿Cómo le llevamos el pan de cada día a nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Delinquir? Es muy bien, porque no es que yo no estoy de acuerdo Con que le, el tránsito de motores De dos personas Sabemos que hay mucha, muchos motores Que se disfrazan de motoristas O muchas personas que se disfrazan de motoristas a salir a, a hacer malochería pero hay muchos padres de familia a los cuales salen a buscar el pan de cada día, el sustento de su vida, el pago de la casa, con qué comprar un pantalón, con qué comprarle un juguete y niño? con qué darle la leche. Y si no lo quitan, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? quién el día entonces? No señor, yo estoy de acuerdo porque usted quita entrando los motores en, en la noche. ¿Cómo lo nos sustentamos nosotros? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, no hay forma de sustento de nuestra familia. O sea, ¿tú entiendes que el gobierno ha buscado otra solución? Sí, debía de bueno, nosotros estamos legalizados, trabajando en los concho, buscando el intento de la día de, verdad, de reconocer el sacrificio que nosotros hacemos. Sí. Eh, a veces uno sale para el hospital con un y tiene que llevarlo. Entonces no lo va a montar si uno tiene sí. además, sí. aquí, sí, no tiene cartera además, aquí hay sitios que los vehículos públicos no entran. Ellos tienen familia con qué mantenerse. Si lo quitan, ¿por qué se van a mantener? El quitar, el prohibir un motorista andar con, to, con dos pasajeros en la calle después de las 11 de la noche no va a solucionar nada. Porque los, motos, los, los ladrones cuando salgan para la calle atrás acá, ellos no tienen hora para salir. Y no les van a prohibir andar en motores o no andar en motores. Ellos como quieran van a salir. Y muchos de los ladrones están apoyados por la misma policía. Los lo mismos policías le cogen su dinero a, a los ladrones para que salgan por la calle atrás acá. O sea, ¿tú entiendes es, que el gobierno debe buscar otra solución? La, misma, la solución que el gobierno tiene que, que, que buscar es poner mano dura eh, con la milicia tirar a todas las milicias para la calle, todas las instituciones que están en el gobierno, todas las instituciones militares que están en el gobierno que no están haciendo nada, tirarlos toditos para la calle, porque ellos no van a estar desplegando un, un sueldo a cortillas del pueblo dominicano y en su casa sentado, que lo tiren a todos para la calle a, a resolver este caso que está pasando. No. ¿Por qué no? No, pero nosotros los motoristas tenemos compromiso y familia. O sea, ¿tú entiendes que el gobierno ha buscado otra solución? Claro, buscó otra solución, otra alternativa, poner a los policías a trabajar. No. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque eso es un problema. Y el que quiera salir a hacer una diligencia, se ponga una gente malo. Eh, yo no voy a que eh, Eso no está bien. El gobierno lo que está haciendo es un abuso. agarrando y diciendo que los motores no pueden andar con dos personas después de las 12 de la noche, eso es mentira. Que otra otra no alternativa para correr la delincuencia. ¿Por qué no está de acuerdo? No, no. ¿Eh? Este no. entiendo de acuerdo O sea, ¿tú entiendes que el gobierno busca otra solución al problema? Ya yo no puedo ir a buscar ¿Por qué no puedo ir a buscar? Si no, si no puedo, no está el ¿A quién voy a buscar? O sea, ¿tú entiendes que el gobierno buscado, debe buscar otra solución al problema? Tiene que buscar otra solución al ¿no? problema Paró en ningún momento porque dentro de esto que yo vivo, ¿y cómo votar yo de acuerdo con estos gobiernos haciendo leyes que no están dentro del, del marco de la ley? Si Chubac y, y el, el gran no saben hacer nada, que se quiten de ahí, que eso no va a quitar a nadie. A la hora y punto que sale un empleado, a las 10 o las 11 de la noche, ¿Qué diablo lo va a traer? ¿Eh? Abinader tiene que ponerse los pantalones, no que se vaya de ahí, coña. Hay muchas personas que salen a trabajar, llegan tarde de la noche. Si no encuentran un motorista para montarse, se van ella a pie. ¿Qué están haciendo? Que los delincuentes lo atraquen por ahí. ¿Me está entendiendo? Eh, por ejemplo, los motoconchistas que estamos organizados, que estamos trabajando. Deberíamos de trabajar por río. No hay por qué parar. Ahora, el que anda delinquiendo en la calle, a ese, el que hay que parar, el que ande de noche en la calle, pero el que anda legal y el que anda eh, motorizado, organizado, ese debe de trabajar en la noche para darle el transporte a los empleados que salen tarde de la noche, de las empresas, a los que andan delinquiendo, a eso que hay que arrestar, a que no estén delinquiendo en la calle, a que no anden tarde de la noche. Y entonces, cuando los motoristas no puedan montar un pasajero atrás, que el pasajero está obligado, el carro lo dejó ahí y se vayan a pie por ahí. Le están dando cabida a que el atracador atraque más fácil a la gente, ¿entiendes? Porque le están prohibiendo a los que trabajan que monten a los que vienen de trabajar. Y entonces, yo no puedo votar por alguien que está prohibiéndole a uno que lleve su comida a su casa. No, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? ¿Por qué no estoy de acuerdo? No, porque imagínate los que trabajan de noche, que salen a las dos, a las una, a las dos de la mañana. Que trabajan cocina por el mirador sur, por la 27, por solo sitio, no te de acuerdo, ¿no? O sea, ¿tú entiendes que el gobierno debe buscar otra solución al problema? Ah, claro que sí. Siempre y cuando sea como una medida justificada, como se está haciendo en este momento, sí. Porque no se está prohibiendo el tránsito en sí, sino que las personas, que sea de dos personas, después de X de hora Es decir, si usted va solo, puede transportarse normalmente. Y. Lo que sí debería hacerse es una excepción a las reglas de que las personas que vayan a estar transportando esas esa hora sea con un permiso del trabajo expreso como cuando se tenía el permiso del COVID expreso del ministerio.